Salmo 143, 10 Tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga, que tu buen espíritu me lleve adelante con pasos firmes. Quiere decir que estamos diciendo a Dios que nos enseña a hacer su voluntad. La voluntad de Dios son los planes de Dios para nosotros. Su buen espíritu nos enseña a hacer las cosas correctas, lo que a Dios le pone feliz. Aprendamos a Abraham a confiar en Dios y seguir su llamado, aun a pesar que no sabemos a dónde nos puede llevar. Dios te bendiga.